Bienvenidos a este su canal Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Hace dos años, uno de los diseñadores más importantes y decisivos de la moda contemporánea falleció, dejando atrás su legado del atractivo sexual, llamativo y, y, ele y elegancia discreta que siempre lo caracterizó. Estamos hablando de Hubert James Tafan de Givenchy, diseñador que impactó al mundo. Por motivo de su aniversario y para hacer memoria de su talento creativo como legado, hoy hablaremos de Hubert Givenchy y su marca. Hubert Givenchy nació el 21 de febrero de 1927 en Beauvais, en el norte de Francia. A los 17 años se mudó a París para perseguir su sueño como diseñador de moda. Participó en un aprendizaje en una casa de alta costura mientras estudiaba en la École des Beaux Arts. Se convirtió en director art artístico de la boutique Schiaparelli Place Vendôme y fue el responsable de las tendencias de la moda clásica de los años 50 y 60 mientras vestía a todos desde princesas y primeras damas hasta actores. Al principio de su carrera, trabajaría junto a algunos de los mejores iconos de la moda como Pierre Balmain y Christian Dior para perfeccionar su oficio, y él abrió su casa de moda homónima en 1952 cuando tenía 25 años de edad, nombrado el diseñador más joven de París en ese momento, y su primera colección se llamó Separados porque consistía en blusas clásicas juntas, faldas pulidas y líneas a medida. Tendió a optar por telas más baratas para crear sus creaciones al comienzo de su carrera debido a las finanzas, pero lo que le faltaba en el material lo compensaba en diseño. Más tarde, sus creaciones le otorgarían una presentación en el Salón Internacional de la Fama de la lista como mejor, mejor vestido en 1970. Miren estilo, Estilócratas, si este video les gusta, denle like y suscríbanse para más contenido de moda. Y no se olviden activar la campanita. Continuamos. En 1969 creó Givenchy Gentleman, la línea de preta porté para hombres conocida como un equilibrio entre clasicismo y casual. Y él mismo dijo, tengo la intención de seguir siendo clásico. Mi gusto personal se inclina hacia la ropa estructurada. Me gusta ese rigor. Pero lo estructurado a menudo se desliza hacia la rigidez y creo que debería ser moderado por la casualidad, que también puede inclinarse en exceso. Tienes que sacar lo mejor de cada estilo. El gigante de la moda LVMH compró Givenchy en 1988 y Hubart se retiró. Sus sucesores fueron algunas de las mentes más jóvenes, talentosas y creativas que han trabajado en la industria de la moda, como John Galliano, Alexander McQueen, Julian McDonald y Ricardo Ticci y actualmente Claire White Keller. Givenchy murió el 13 de marzo de 2018 a la edad de 91 años. Sus musas, ¿saben quiénes fueron? Al principio de su carrera, Hubert de Givenchy tenía varias musas, pero cuando le presentaron a Audrey Hepburn en 1953, no hubo quien lo detuviera. La actriz fue su musa definitiva y su entusiasta inspiración a lo largo de décadas. Juntos hicieron una historia de la moda y con Hepburn usando sus diseños en películas y, y Givenchy, buscándola como inspiración para influir en sus colecciones de talleres. De hecho, una vez Hepburn dijo que las creaciones de Givenchy eran la única ropa en la que ella puede ser ella misma, pues más que un modista, era un creador de personalidades. Y a medida que la marca de Givenchy trascendía, la propia vida del diseñador fundador, el papel de las musas fue desempeñado por otras mujeres icónicas como Bettina Giacciani, <coughs> Doria Leigh, Susie Parker, Jacqueline Kennedy Onassis, Grace Kelly, Naomi Campbell, Courtney Love, Julia Roberts, etc., cada una de las cuales encarnaba diferentes facetas de la moda francesa. Conocido por su estilo exquisito y sus diseños elegantes, el ícono de la moda marcó su antes y su después en su estilo. Una de las principales personalidades del mundo de la alta costura francesa, un caballero que simboliza la elegancia y sobre todo la elegancia parisina, pero por más de medio siglo. Si este video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook, ya sabes que subimos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima.